flamenco rosado, es una especie migratoria. Llega a Colombia a varias zonas del Caribe, pero mayor concentración al Santuario de Flamencos, porque encuentra un hábitat con gran oferta de alimento y de espacio para su descanso, asegura Sanguro, jefe del Santuario de Fauna y fuera Los Flamencos. un parque dedicado al cuidado de estas aves. El Santuario de Faunes Lora los Flamencos está ubicado en la península de La Guajira. Es considerado como una zona de importancia para la conservación de aves. Esta zona sirve como refugio, área de descanso, anidación y alimentación para los flamencos y otras especies. Este espacio fue creado en junio de 1977 y está situado en una franja transicional entre el bosque seco tropical y muy seco tropical. El flamenco rosado es una migratoria de mucha importancia para los ecosistemas regionales del Caribe. Especialmente para las ciénagas debido a su funcionamiento biológico y ecológico ayuda a mantener las aguas en buen estado. El color del plumaje de estas aves se debe en gran parte a su alimentación ya que consume un crustáceo denominado artemia salina que es el que le hace un aporte importante de beta-caroteno que es el que le da ese color rosado brillante. Cuando se ven los flamencos en la Guajira? de acuerdo al monitoreo realizado sobre el comportamiento de esta especie en el área protegida, se ha identificado que durante los meses de noviembre y marzo, se pueden ver las mayores concentraciones de adultos, mientras que entre los meses de abril y octubre, es cuando menos flamencos se observan. donde se encuentran los bamencos rosados, es natural de América, sur de Europa, África y Asia. En América su distribución comprende, además de la península de Yucatán, las Bahamas, las Antillas Mayores, la costa del Caribe en Colombia y Venezuela y en las Islas Galápagos. La población de estas aves se está incrementando en la zona del Caribe. viven en lagos y pantanos por lo que comen principalmente algas verde azuladas algas rojas larvas de insectos y pequeños crustáceos como camarones y moluscos como tienden a comer tantas plantas como carne son animales aves omnívoros